Horóscopo de Cáncer para hoy, 29 de marzo de 2018. Cuanta más agresividad tengas con tus palabras hoy, mejores resultados obtendrás. Es posible que se esté generando hostilidad entre tú y un hermano durante este tiempo. Deberás considerar tomar una seria decisión en esta área de tu vida. La combinación de energías del día le está proporcionando mucho poder a las emociones de las personas y te pide que tomes una postura.